Hola, qué tal queridos amigos, feliz domingo para todos, qué alegría que podamos encontrarnos en este espacio de oración, iniciando nuestro día, nuestro domingo, cuarto domingo de la Pascua, domingo del buen pastor, hoy vamos a tener la jornada mundial de oración por las vocaciones y vamos a comenzar aquí en nuestra diócesis la semana vocacional, con todos estos motivos, las gracias a Dios por el mes que está concluyendo e iniciar mañana, lunes, con la ayuda de Dios, el nuevo mes, mayo, en mes de la Virgen María, vamos a celebrar esta Eucaristía. Este momento de oración que nos prepara para nuestra Eucaristía, para iniciar nuestro día. Eh, vamos a traer en este momento a la memoria, a traer de presente todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. En un momentico cada uno tenga presente lo que Dios le ha dado y digamos juntos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. En una ocasión dijo Jesús a los feriseos, les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es un pastor de las ovejas. A él le abre el vigilante, las ovejas le hacen caso cuando la llaman. Él llama a sus ovejas por su nombre y las va sacando y cuando acaba de sacar su rebaño va caminando al frente de él. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que él quería decirles. Por eso añadió, se lo aseguro, la puerta de las ovejas soy yo. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pasos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, bueno, mis queridos hermanos, pues, como les decía, Domingo del Buen Pastor, junto con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, pues vamos a tener estos textos que el Señor, utilizando la imagen de es muy común en el contexto bíblico en el contexto de, de la Palestina del siglo I, el pastor que va con sus ovejas pues nos enseña también a ser buenos pastores el pastor da la vida, el pastor lleva pasos abundantes, el pastor también con su vara y su callado nos nos osciega, nos orienta. el Señor Todopoderoso que nos les dice no nos desampara el Señor no nos abandona y también es una invitación para que pues seamos dóciles, como la ovejita es dócil, las pastoras, y también nosotros podemos ser dóciles a las enseñanzas, a las indicaciones. ¿Cuánto nos ama Dios? Hoy demos gracias a Dios por nuestros pastores, nuestro obispo, eh, el señor Proilán, nuestro administrador diocesano. Lo ponemos en la presencia de Dios. También oramos desde ya por nuestro obispo electo, nuestro señor Marco Antonio. Tantas bendiciones personales. Sea también una oportunidad de orar por nuestros párrocos pero también por nuestros padres que han sabido pastorear nuestras vidas, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro director espiritual, nuestro consejero, aquella persona que a lo largo de nuestra vida ha estado ahí orientándonos. El Señor bendiga, el Señor de sabiduría y fortaleza a todos aquellos que tienen la gran tarea de guiar, de pastorear. Un abrazo para todos señor los bendiga los proteja.